Ahorita estamos aquí adentro del carro Porque eh, como ven está lloviendo, está, lloviendo. Ah, está heladito, se siente a gusto el clima de Sí, por ya no estamos afuera Pero venimos a unas tortas Que nos recomendaron, que nos dijeron Bueno, esas tortas están buenas Están buenas y están muy grandes, vamos a ver si ah, es cierto a Mario. Si a si ustedes van a ver Coméntales Mario que tienen varias sucursales en Vallarta La verdad, sí, tienen como Tres o cuatro sucursales Ajá, aquí exacto. Que dice Torta Valdera Ciudad de México Fíjate, ah, como que vienen de Ciudad de México ellos Yo siento que también van a ser estilos Ciudad de México. Pues sí, yo creo Porque que dicen que, que sí. las tortas en México también son diferentes como las quesadillas con queso, Mario. <ríe> ah, no sí pero <ríe> hay que probarlas porque si son de Ciudad de México puede ser que si, si Existen como las hacen allá en Ciudad de México. Ajá, exacto. Vamos, vamos, vamos. hay que, hay hay que, que bajarnos. Porque está lloviendo y pues... No me sé quiero mucha mojar Ajá. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Mira, ahí están los tres, ya mira. Tienen desde Rosa Temeraria. La Temeraria, Mario. ¿Cuál nos recomienda? Ajá, la... porque la verdad es la primera vez que venimos aquí y sí, queremos eh, probar. Fíjate que tienen nombres chistosos. Están chidos, la, la, la quebradita. La, la, Yo la quiero la quebradita, la Mario. La la Mónica. Yo pienso que Mario quiere la Mónica. <risa> o la Itati. La Itati. ¿Tú cuál recomiendas cuando viene la gente? ¿Cuál de todas? Cuál es la que recomiendas? La cubana, bro. La, la cubana, cubana. La chida. La chida? ah la chida, vale. ¿En la, entonces vamos a pedir una, una cubana y tú pides otra. Pero para ti como, como cocinero, ¿cuál es la más chida? La rusa. ¿La rusa? Entonces vamos a pedir una cubana y una rusa. Una rusa. ¿Ahorita, ahorita ¿La, ¿La cubana favor. rusa? Sí, sí, porfa. Para probarlas, porque es la primera vez que venimos aquí. ¿Cuánto tiempo tienen aquí ya? 8 meses, 8 meses, pero la, en sí, tortas, sí. balderas, ¿cuánto tiempo tiene? ¿No sabes? Sí, hay otras cosas, lo que están la colonia del toro, 3 ah, años y medio, algo así. Si somos hermanos, ¿no nos parecemos? De algo, algo, de sí. ah, Muchos mucho. dicen que no, que parecemos pareja <ríe> No, dicen que no, bueno, así, ¿no? no, no dicen que no nos parecemos porque él es moreno Ajá, y él lo, lo, lo, lo, es más blanco, un poquito, pues, un poquito, diferente. no mucho. El bueno, ya, ya. Es el adoptado. ¿Quién será el adoptado de nosotros dos? Oh, bueno, pues sí, soy el más chico. No importa, Mario, me quieren más. Bueno, a ti te recogieron del basurero. Eso sí, ya sé. Ay, sí. Hay que pasar, Mario. Oh, qué ah, Qué chido. Mira, ya viste el, el calendario Maya. maya. Oh, qué chido, Mario. Ahí tienes diferentes, mira. Las especialidades: la combinada, combinada la de apoyo y de pierna. pierna. Se me antoja la de pierna, Mario. Se ve buena. Ah, la cubana. Aquí está, Mario, mira. Mira, las portadas que tienen ahí en la Colonia del Toro, como decía pues, ah, la que decían. Esta colonia del toro está cerca del pitillal, ya les hemos grabado ahí en el Pitillal para que vayan a ver el video también. ¿El nuevo... Me gustaría probar la de Betabel. Ah, pues una de Betabel. Una de Betabel. Ah, Gracias. No? ¿Cuál es tu nombre? Freddy. Freddy. Freddy, ah. ah soy Freddy. No, no me gusta Freddy. Ah, que Alfredo, pero lo conocen como Freddy y toda la banda. Como soy Freddy, ¿eh? Exacto. Yo supe que tú eres medio especial para las bebidas así, sí, exóticas, ¿sí? Mario. Fíjate, sí. como que tiene trocitos de... ¿De betabel? De, de algo, ¿eh? de betabel, como de coco, iba a decir. <risa> Nada que ver a lo que es el agua, Mario. Yo fíjense que nunca he probado esta agua. He probado lo que es este chicharrón de, de betabel sabe muy bueno también el betabel normal de ensalada yo la verdad no sé qué es el betabel la fruta es el de que cuando comes mucho mucho haces de color rojo mario ah, pero pues pero igual bueno. para ustedes que no conocen el betabel pues les voy a dejar una imagen porque ah, no sabe, igual la conocen diferente Exacto, en sus países se puede llamar diferente Estas tortas para las personas que vienen de turistas o pasan por el malecón Les queda cerca, de hecho está prácticamente antes del túnel chico Por el libramiento y está en plena avenida principal Por eso no se pueden perder Incluso puede venir hasta en camión Porque agarras un centro que diga, que diga túnel Ajá. De ahí del centro que diga túnel Y te bajas en plena avenida después de pasar el primer túnel Que es el chico claro. aquí en Mayate. Incluso ahí dice tortas malderas Exacto todo. Es para abrir el apetito nomás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí se ven demasiado buenas y llenonas, ¿verdad? Bastante llenonas. Es para él solo, Mario. ¿Pero usted solo? Ah, ¿Para ¿Para eh? ¿Para solo? No, no. Fíjese que nosotros, yo, mi hermano y yo, sí nos comemos una completa así, sí. cada uno. Sí. Sí. Sí. ¿Esa, esa cuál es? La, cubana. Ah, ah, de la pie. Exacto, la vamos a probar Mario. Está demasiado grande, a ver si podemos, Mario. Hay un reto bien chido, eh? ¿Hay un reto? ¿Sí? ¿Cuál es? es? El reto de. Te comes una cubana de 2 kilos en 20 minutos te dan 20 baros. Ahh. Está chido, es un tiempo, 20 minutos. Vamos ¿Sí? a hacerlo un día. Sí, un bueno, día después. ahorita yo no sé que se anime. Ah. <risa> Y si no gana, nomás paga, ¿verdad? Sí, son. Ah, Pero no paga la torta, son $200 pesos que yo que pagan, que no gana. Eh, ah. hey, para la próxima. No van a tres perros completo, a ver si se puede. Mario, a con ver, trabajo ver, si cabe. Ah, ahora a este la Ahí no. Ahí está para... está chida. Los quelones, los trabones. Exacto. Exacto. Ah, no. Ah, no. no. no. Ah, no. no. Muy torta. Muy torta. ¡Hasta! ¡Jajaja! Ahora le. Es una colonia y está terminado. Ah, okay. Muchas gracias. Es buen muy dato, eh. No sabíamos eso. Okay. Próximamente. Es Un metro que se llama una parada que se llama el Metro Valderas. Ah. De hecho, bien. sí, cantan canta una canción. ¿no? Próximamente, Mario, vamos a tener que ir también allá. Ajá. Exacto. Ah, es que ya, ya mucha astronomía pero ya está mega todo, enorme allá todo, todo lo hacen grande exacto ¿Y cuál es su nombre cuál es su nombre ¿Cómo? osman osman ah, mucho gusto y muchas gracias por el dato ¿Ajá? Ahí estamos. el papel para qué lo pone realmente para que no se te desbarate ah, no, no, no, no. ah, para eso el papel para que no se desbarate de tan grande que sea se pueden salir ah, las partes Mario, nuestra torta. <risa> ¿Cuánto pesará una torta de esta, normalmente? Esto pesa 1 kilo y 300 gramos. 1 kilo, kilo 300, 300, wow. Un kilito eso 300 Debe, debe pesar 1 kilo 200 gramos, pero a veces le paso, <risa> le pongo de más. A <risa> veces le echa de más, claro. Exacto. Le echa sí, más sazón Sons. No soy bueno calculando. <risa> es bueno eso. Sí, la verdad sí, para, para el cliente, para ser cliente. Es mejor para nosotros. Ajá, bueno, vamos a subir 1 kilo. Esa es ¿eh? la primera cubana de Ah, mira, ¿qué su plato? gracias. A más, le a favor. <risa> no se vaya a caer, ¿verdad? Como el favor. como el video de las tortillas de la niña. <risa> <risa> ¡Ay, se le <me> cayeron! <risa> Mi bebé torta, mira nomás. <risa> vamos Mario, a probarla. Vamos a ver quién abre la boca más grande, Mario. <risa> a ver quién tiene boca grande. <risa> no manches, ve nada más esto, favor. <risa> oh. pa Parece un rascacielos. Exacto. <risa> No, no me va a meter. Oh, no La mitad, Mario nomás Ah, pues ahí hiciste trampa Agarraste la más chiquita Agarra la más grande Si se puede Ah, no, la verdad está muy rica está buena porque son muchas bueno, comidas se mancha uno aquí y aquí es porque está buena. Tiene muchas combinaciones de muchas carnes, Paul. ¿Quieres ver como en los comerciales? No, no más que si es, si es queso de verdad, no es no, pegamento. Con no <risa> bueno, una cubana comen dos más Llevo 10 minutos y apenas la mitad la llevo, yo pienso que yo no me la voy a que no. acabar, no, yo también que... llevo 10 minutos y es una la mía y no Pienso que sí tenemos que entrenar para ese reto pobre, eh, bastante, y ahorita si llevo 10 minutos y todavía llevo la mitad apenas Monídate una de 2 kilos, 500 gramos que es medio kilo en 10 minutos, ¿Tendría, tendría que en 40 minutos comerse 2 kilos pero no, en 20. Es en el 20. Tiempo. Por eso, es multiplicar el tiempo ah, en multiplicar. Ah, ok, bien, okay. ya entendí. Ajá. Entonces, reto, tendría, me tendría que comer toda completa en 10 ¿Sí? eh, minutos. La mitad de una en 5 minutos. Si ¿Sí me traes la cuenta, porque la verdad ya te vamos a quedar mal. Exacto. La sí, compadre. ya nos llenamos. Ah, sí, si sí, sí me regalas dos papelitos igual y ahí porfa. me lo llevo. Sí, te quedamos mal, la verdad, porque está bien llenona. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, Mario, ahora sí, ya. Ya terminamos de comer, ya nos agarró la noche, de hecho. Sí, ya oscureció. Paul. De hecho, vamos a la luz, Mario. Sí, Paul, este, pues ya acabamos la, no, la verdad no nada. acabamos La verdad es un reto canijo Acabarse en 20 minutos la de 2 kilos también, Porque la de aquí lo está en un punto hay que decirle de, de Los horarios son de 12 pm a 12 de la noche a ah, través de, 12, de horas. 12 horas Y el precio es de 5 dólares Ajá, ¿tú? 5 dólares $100, $100, no, 100 pesos o sea, no, mexicanos tarde, la Y la pues bueno Mario Vámonos <risa>